Madrid. Hola muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno Vamos a intentar saltar desde ahí arriba del puente, ¿vale? Esto es un puentecito que está bastante bonito Y mira qué agua tan transparente Es que no os dais cuenta, ¿sabes? ¿Creéis que eso es el fondo? Pero que va, es tan transparente que ves el maldito fondo Que es que es increíble Y bueno, eh, vamos a intentar saltar desde ahí arriba Hasta ahí abajo y bueno, entonces bueno sería saltar desde ahí a la derecha, ahí abajo. Vamos a hacer desde, desde aquí, porque desde aquí el puente, como veis, pues hay una especie de esplanada, ¿vale? Esta esplanada que hay por aquí, y ahí abajo, pues, veis más o menos el fondo, ¿no? Vale, ahí se ve, se ve el fondo perfectamente. Parece que hay menos profundidad, pero hay suficiente profundidad como para no hacernos pupita. Y bueno, eh, aquí es donde saltaría. Y si giramos por aquí, mirad qué pedazo de cascada tenemos. El sitio es increíble. Mira, mira, mira, mira. Ya ves. Un sitio impresionante. Y bueno, el salto... Digamos que mis pies estarían aquí, ¿vale? Y saltaríamos ahí abajo. Está un poquito oscuro, no se ve, pero... Bueno, sí, mira, ahora enfoca. Perfecto. ¿Veis? Se ve hasta el fondo de lo transparente que es este agua. Y saltaríamos desde aquí arriba. Aquí tenemos el puentecito y ahí es donde saltaríamos. Un sitio precioso. Ya ves. Ay, qué transparente es el agua, macho. Y súper transparente. Súper transparente. Tres. Bye.